Sin duda una de las partes más difíciles de ser coleccionista es empezar a coleccionar, porque hay muchas cosas que tener en cuenta. En algún sitio leí que entre el coleccionismo y la acumulación hay una delgada línea, y es la que debemos evitar cuando nos adentramos a este mundo. En este video descubrirás esas cosas que debes tener en cuenta para empezar tu colección de Marvel Legends, DC Multiverse, NECA Toys, Masters of the Universe Classics, Funko Pop, Thundercats Classics, Mega Construx, Lego, McFarlane Toys, DC Collectibles, Hot Toys, SH Figures, DC Icons... <gasps> o cualquier línea de coleccionables. Y todo en tres simples pasos. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! antes de empezar quiero pedirte que te quedes hasta el final del video porque tendremos una dinámica para los suscriptores del canal ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? así que si no te has suscrito es el momento perfecto para que lo hagas aunque te suene extraño el coleccionismo es como un proyecto de investigación si no has hecho uno por tu corta edad tendrás que hacerlo en algún momento a lo mejor en la universidad el caso cuando haces un proyecto de investigación, tienes que empezar eligiendo un tema. El tema al que quieres dirigir tu colección en este caso. Por esto el primer paso para empezar a coleccionar es definir el tema en el que te vas a enfocar y delimitarlo. Esto último es muy importante porque es lo que nos va a ayudar a no cruzar la línea entre el coleccionismo y la acumulación. Sí, sí, sí, muy bonito todo el tema de delimitar y eso, pero ¿cómo lo hago? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es decidir si en tu colección quieres, por ejemplo, seleccionar figuras de DC Comics y después decidir si quieres centrarte en las figuras de las películas, de las series o de los cómics. Luego deberás buscar una línea que por un lado te guste en cuanto a escala, esculpido, acabados, etc. y por otro se te acomode en cuanto al precio. Y si no tengo dinero, no creas que es un impedimento. De hecho con bajo presupuesto también puedes coleccionar y tienes dos opciones para ello pero de eso ya hablaremos en otra ocasión así que suscríbete a este canal para que te llegue la notificación al celular cuando suba esos videos. Bien, ya has elegido tu tema y tu línea ahora qué debes hacer pues lógicamente empezar a comprar las figuras puedes empezar con tus personajes favoritos de la franquicia que elegiste por ejemplo si decides coleccionar legends puedes empezar con los vengadores principales como Iron Man, Capitán América y Thor o si quieres coleccionar figuras del Arrowverso, comienza con Arrow, Supergirl y Flash. El tercer paso es uno del que casi no se habla, pero es muy importante cuando empiezas a coleccionar, y es el llamado diseño de colección. A decir verdad, yo tampoco conocía del tema hasta la mega colaboración de David Comics. Sin embargo, no es algo tan difícil de entender. Se trata de tener un lugar donde tener tus figuras exhibidas y elegir una forma de distribuirlas en ese espacio. Puedes ponerlas peleando, volando, conversando, durmiendo o posando para una selfie. Lo más importante es que cuando alguien entra a tu cuarto, sienta que está entrando a la sala de un museo. De tu museo. Y es así de simple. Solo tienes que seguir estos tres pasos para empezar tu colección. Recuerda que lo más importante es que a ti te guste y que te sientas bien coleccionado. Y como lo prometido es deuda, aquí está la dinámica de este video. Lo primero que tienes que hacer es, como ya lo dije, estar suscrito a este canal, que ya va a llegar a los 500 suscriptores. El segundo paso es seguirme en Instagram, arroba Marvel Una vez completados estos dos pasos, envíame un mensaje por Instagram con las capturas de pantalla de los dos primeros pasos y una foto de tu colección. Y cuando alcancemos los 500 suscriptores, haremos una recopilación de sus colecciones. Tienes hasta el 2 de octubre a las 11.59pm para participar. Si quieres apoyar nuestro contenido y ayudarnos a seguir creando, puedes seguirnos también en Patreon, link en la descripción. Puedes revisar todos los beneficios que tenemos para ti. Pronto haremos un video con una explicación más detallada. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.